Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con Steffi y Serge cómo garantizar la seguridad en sistemas fotovoltaicos. Buena suerte. La seguridad es un aspecto muy importante en instalaciones fotovoltaicas. Se debe garantizar la seguridad de las personas que trabajen en los sistemas fotovoltaicos y de los equipos como paneles, baterías, reguladores, inversores, cableado, entre otros. Para instalar un sistema fotovoltaico teniendo en cuenta la seguridad de las personas, se deben seguir estas recomendaciones. Los paneles deben estar boca abajo o cubiertos para evitar que estén expuestos a la radiación del sol y se genere algún voltaje en sus terminales. Las baterías pueden generar corrientes grandes, por lo que se debe tener mucho cuidado cuando se realice su cableado. Se debe establecer un nivel de voltaje de seguridad personal tanto en DC como en AC, que será de 48 voltios de forma general. Usar herramientas cubiertas por algún material aislante, es decir, que no conduzca electricidad, para que no haya contacto accidental con un objeto que nos pueda dar una descarga eléctrica. No llevar objetos personales metálicos cuando se manipulen las baterías. Las personas que no hacen parte de la instalación deben mantenerse alejadas para evitar riesgos. Si se trabajara en altura, por ejemplo, en una instalación en un techo o tejado, se recomienda usar casco para evitar golpes usar gafas de sol para evitar reflejos que limiten la visión, usar cuerdas y arneses para evitar caídas y usar el calzado adecuado. Durante el funcionamiento del sistema fotovoltaico, también se deben tener precauciones para garantizar la seguridad de las personas, como tomar medidas para evitar choques eléctricos, señalizar las zonas de riesgo Evitar aparatos que generen chispas. Usar gafas y guantes para la medición de voltaje y corriente de los componentes que conforman un sistema fotovoltaico. En cuanto a la seguridad del equipo, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Evitar golpes o caídas de los paneles y baterías, ya que ambos equipos son muy frágiles. No dejar a la intemperie determinados equipos y mantener las baterías fuera de la exposición directa del sol. Para la parte eléctrica, el equipo debe tener protección contra daños o deterioros provocados por cortocircuitos, sobretensiones, es decir voltajes muy grandes, y sobrecargas, es decir corrientes muy grandes. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.